Hola, por encargo de la unidad de virtualización de la Facultad de Química y Biología les voy a presentar cómo hemos implementado este modelo de virtualización en el curso eh, Fisiología para Química y Farmacia el cual dicto junto a mis colegas Leonel Rojo y Paulina Hardy. El modelo de virtualización está dividido en capas entonces en el curso cada unidad está dividido en, eh, en distintas eh, pestañas en el... En el en el sitio web de Uvirtual virtual y por ejemplo aquí vemos que una unidad está dividida, cada clase, está dividida en una pestaña distinta. en Lo que es la capa 2 eh, implica incluir algunas actividades en, en este formato interactivo que se llama H5P que es un plugin de MODLE. Entonces en este caso, por ejemplo, aquí tenemos un video interactivo que consiste en una actividad que eh, eh, es un video de la clase y que está interrumpido por preguntas. Y si la persona la contesta bien puede avanzar en el video, si no retrocede. Otro tipo de actividad eh, en formato H5P son, por ejemplo, las flashcards. Aquí las flashcards simplemente son estas, tar eh, estas tarjetas para estudiar que cada una... Y esa es la parte un poco de diseño, tiene que apuntar a un cierto objetivo de estudio específico y son lo que se supone que el estudiante debería poder manejar de aquí al final del curso. También del capa 2 está la utilización de cuestionarios. Nosotros ya estamos usando cuestionarios para, por ejemplo, las pruebas globales, pero en este caso, cada clase, cada unidad eh, tiene en, para sus distintas clases pruebas de alternativas. Entonces estamos utilizando. Estos, eh, estas pruebas online de manera formativa, de tal manera que el, el, el estudiante pueda entrenarse y familiarizarse con los contenidos en un formato prueba y pueda autoevaluarse y exponerse al contenido de la unidad. Y eh, ta, el, en lo que es capa 3, eh, eh, tenemos el trabajo de organización eh, por grupos. En nuestro caso, eh, es algo que tiene que ser sí o sí porque como es un curso grande de 70 alumnos tenemos que dividirlo en dos secciones en el laboratorio y el laboratorio está en, por una parte a cargo mío y otra de la profesora Paulina entonces es como obvio dividirlo en, en dos secciones y eh, como pueden ver hay actividades que tienen que cumplir semanalmente como subir por ejemplo un video de una grabación de una actividad de seminario de laboratorio y, esa, y ese video Está, eh, está dividido por grupos. Entonces, cada grupo se puede meter solamente en su sección para subir su material. Y eh, las, las tradicionales rúbricas que, que utilizamos, por ejemplo, para evaluar cierta actividad, como puede ser ese video, que son, por ejemplo, la, la, esta rúbrica eh, tradicional. Eh, eh, que, que puede ser algo escrito y que uno evalúa a mano, pueden ser fácilmente trasladables a, al formato de rúbrica de Moodle en que simplemente estos casilleros son marcados y Moodle automáticamente le da asigna un puntaje y con eso automáticamente eh, le da la nota. Y estas son las actividades y la implementación de la virtualización en el curso de Fisiología para Química y Farmacia. Gracias.